Buenas noches Buenas noches de viernes ¿Qué tal estamos? Bien, aquí solamente se puede estar bien Be happy Be happy No hay plan B No no queda otra que estar bien Bueno, pues es viernes noche Tengo mi cena preparada Y voy a cenar con todos vosotros Que me estáis viendo ¿no? Que me vais a ver pues en otro momento Pero esta es la noche del viernes y bueno, pues aquí está mi cena. Os estaréis preguntando qué voy a cenar, ¿no? Bueno, pues son cebollas cocidas. Me gusta mucho la cebolla cocida y beberme el agua de la cebolla porque es eh, diurético, te pone la piel bien. Yo no la tengo bien porque no lo hago mucho. <risa> lo debería hacer más. Pero si eres constante, te pone la piel muy bien, te saca impurezas, eh, estás más deshinchada bueno, todos son propiedades incluso antiinflamatorias lo que pasa que hay que hacer hay que ser constantes, no como hago yo bueno empezamos entonces empezamos a comer aquí están y el agua me la bebo os mm. mm. pues diré que es una cebolla entera, grande, ¿cómo la he hecho? Pues muy fácil, he puesto agua en un cazo, la he puesto a hervir y cuando llevaba pues como 20 minutos he sacado la cebolla y el agua. Pero ahora tengo aquí y también la bebo después, pero era una cebolla bastante grande, ¿eh? mm. Mm. No, no puede estar muy cocida y tampoco puede estar cruda sino después pues no suelta lo que es el, el jugo. Tiene que estar más o menos regularcito. Mucho Me crudo y bastante hecho. Está buena, ¿eh? No le pongo sal. Se le podría echar sal, pero no le echo sal porque se la estamos tomando para... La retención de líquidos la sal retiene, entonces mejor no tomar nada. No nos, no nos haría el mismo efecto. Mm. Está muy buena, eh os la recomiendo. Mm, ¡Qué rico! Mm. <ríe> mm. Voy a ver un poquito Está muy bueno también La bebida está riquísima. Es, la, es el agua donde hemos cocido la cebolla. Y está muy bueno. Mm. Mm. Tengo un gatico aquí mirando. <risa> mm. Mm, ¡Que se está quedando el plato vacío! ¡Que se está quedando el plato vacío! ¡Eso no vale! ¡Mmm! <ríe> ¡Qué rico! Mm. es una cebolla la que hice pues es una cebolla roja como la que sale aquí detrás mía de esas cebollas muy rojas no es la típica cebolla blanca que os he puesto antes es la cebolla roja eh, muy grande que es un poco dulce incluso es un poco dulce pero bueno a mí me gusta mucho ¿eh? entonces qué hago la pelo toda la corto en trocitos, la meto en agua hirviendo, la tengo 15 o 20 minutos como os dije antes, luego el agua lo pongo en una taza o en un vaso para beber y la cebolla toda pues para comérmela. Y la verdad es que está todo muy bueno. Bueno, he acabado la cebolla. Es que me ha quedado bastante jugo aquí en el plato y no se puede desperdiciar absolutamente nada porque está muy bueno. Bueno, pues hemos terminado el plato y ahora nos vamos a tomar lo que queda de jugo, aunque un poco... Muy, muy, muy bueno, muy bueno, muy, muy bueno. Be happy, ¿eh? Acordaros de be happy siempre. No hay plan B. Qué pena, ¿no? No vale estar tristes. Venga, pues venga. Está buenísimo, muy rico. Pues sí que está bueno. Y ahora, al acabar, nos pintamos los labios. Han quedado muy bien. Nos pintamos un poco la cara. Como no tengo colorete, pues con la, con la misma barra de la que os lo hago. Y está muy rico. Bueno, ¿cómo lo habéis pasado? ¿Cómo lo habéis pasado? Viéndome, uy, lo que estoy viendo por aquí. Uy, lo que estoy viendo por aquí no me gusta nada. Están todas las caritas enfadadas. No hay una. Ah, ese es el plan que quiero yo. Un be happy. Un be happy. Acordaros. Eso es lo que quiero yo. Una carita bonita. Bonita y riendo y feliz. Las otras no. Las que están así no. Esa no. Esa amarilla que está ahí tan, tan bonita. Pues acordaros. Hoy es viernes. Vamos a pasar todos un be happy fin de semana. Un buen weekend y hasta el próximo vídeo. Entonces, me ponéis en comentarios qué tal habéis pasado y qué planes. Bueno, algo siempre se puede hacer, ¿vale? Pasaroslo bien, sed muy felices y bueno, no os puedo mostrar más cena porque no voy a cenar más. Otro día pues cenaré más, pero hoy ha tocado pues, pues la cebolla. Es atrás de la cebolla, que pues hacía tiempo que no me la tomaba y bueno, pues tenía ganas y, y de, del jugo, pues un poco caliente y me ha venido muy bien, ¿eh? Vale, pues muchos Happys. muchos Happys y hasta el próximo vídeo, entonces, ¿vale? Aquí ha quedado el plato mmm, vacío. Completamente vacío y la taza también completamente vacía, ¿vale? Hemos comido y bebido absolutamente todo. Bueno, hasta la próxima y gracias por verme. ¿eh?